¿Te imaginas incrustar en Canvas un juego personalizado de apoyo académico relacionado a un tema específico para tus estudiantes? WorldWall es una plataforma que te permite crear juegos personalizados en minutos. Las actividades que se crean en WorldWall se pueden jugar en cualquier dispositivo que se pueda conectar a internet. Para crear un juego nuevo, es cuestión de entrar a la página WorldWall.net y seleccionar la opción de iniciar sesión con Google para poder ingresar con tus credenciales del TEC. En la parte superior de la derecha encontrarás las opciones de página de inicio, características, comunidad, donde puedes encontrar juegos prehechos y puedes implementarlos si no quieres crear uno propio, y por último está la opción de mis actividades y mis resultados. El botón azul es el de crear actividad nueva. Cuando escoges la opción de crear nuevo, se muestran diferentes opciones de juegos a crear. Deberás seleccionar una opción. Por el tipo de juego hay algunos que después podrás cambiar y tener la misma información pero diferente juego. En esta ocasión, escoge Anagrama. La interfaz en cada uno de los juegos es muy parecida. Deberás escribir un título para cada actividad. Después ingresarás Pregunta y Respuesta. O en este caso, Frase y Pista. También puedes agregar imágenes. Al terminar la edición del juego, da clic en el botón azul de abajo a la derecha y a continuación puedes probar tu juego. También del lado derecho puedes hacer cambio de juego. Observa que se conservan tus mismas preguntas, pero se modifica el juego. Existen más opciones en la parte inferior referente a la temática del juego, su duración, dificultad, mostrar respuestas y demás. Por último, da clic en compartir. Se recomienda escoger algunas etiquetas para que este juego pueda servirle a otros colegas. ¡Y listo! Hasta ahora, el juego ya está visible y basta con compartir la liga para que tus estudiantes puedan entrar a jugar. Sin embargo, puedes darle clic a Asignar Tarea para poder nombrar los resultados específicos de una clase. Puedes pedir prohibir que tu estudiante entre de manera anónima y también puedes asignar una fecha límite. Por último, puedes dar clic en Incrustar para obtener el código HTML y poder publicarlo en Canvas en cualquier espacio en donde puedas editar texto como en un anuncio, en una página o en una tarea. Ubica el cursor donde quieres tener tu juego y después selecciona la opción del menú superior, Insertar, Incrustar. Al ser una cuenta gratuita, solo puedes crear 5 juegos interactivos, pero recuerda que se pueden editar y modificar fácilmente. Te sugerimos entrar a cdie.tech.mx en la sección de Recursos. Debajo del menú de Aprendizaje 4.0, escoge la opción de Gamificación. De esta forma, podrás asegurarte que tu juego no sea solamente un juego, sino que siga una estrategia didáctica y tenga como finalidad promover comportamientos esperados, recurriendo a la predisposición psicológica de los estudiantes a involucrarse en una dinámica de juego. Encuentra más propósitos educativos para esta estrategia didáctica y hasta formatos de trabajo en cdie.tech.mx. ¿Tienes alguna otra aplicación que utilizas para la estrategia de gamificación? Déjanos tu sugerencia en los comentarios.